Hola chicas, cómo están? Bienvenidas sean todas a una entrega de los Rincón de Rosy, a una nueva entrega de los Rincón de Rosy. Hoy les quiero traer esta hermosa argolla decorada en cristales. A veces tenemos estas argollas, ¿verdad? Que queremos darle un toque diferente. Hoy va a ser prácticamente un video para, prácticamente para aprender y para reciclar algunas piezas que tenemos ahí que queremos darle un toque diferente. Hoy quiero traerles esta nueva propuesta de una argolla decorada en cristales y, y alambre. Miren. Esta es la nueva propuesta que le voy a traer hoy. Este nuevo video lo vamos a hacer despacio. Yo le voy a decir desde ahora: yo no soy muy, muy experta en el área de alambre, de alambrismo. No soy experta trabajando eso. Pero sí le voy a enseñar la manera de manera fácil como yo lo sé hacer verdad cada quien trabaja a su manera y cada quien eh, tiene algo nuevo que, que hacer entonces yo le voy a enseñar de la manera que yo sé para para decorar este, para decorar estas argollas que ya tienen un tiempo en mí en mi caja de accesorios y vamos a darle un toque diferente a las argollas Espero que este video les guste mucho y que puedan aprender algo y que también hagan cosas diferentes. No tiene que ser exactamente igual como yo lo hago. Bueno, para eso vamos a utilizar muy pocos materiales. Como ustedes pueden ver, miren, no hay muchos materiales. Sí les voy a recomendar que tengan un buen juego de pinza porque la vamos a necesitar. Vamos a necesitar la pinza aplanadora, la de corte y la redonda. Vamos a utilizar también, miren, vamos a utilizar este hilo, eh, ay perdón, dije hilo no, vamos a trabajar con alambre, disculpen, lo que pasa es que es la, la costumbre, miren, yo voy a usar este calibre de, este calibre de alambre de esta marca porque eh, este hilo, este alambre, este alambre eh, tiene una muy buena calidad, no se no eleva se no el color tan fácilmente, dura mucho, tiene una larga durabilidad en manteniendo su color entonces para tener un buen manejo del alambre de este alambre, necesitamos un alambre que sea firme pero también a la vez que sea manejable porque también vamos a utilizarlo cociendo las manos y tengan cuidado para que no se huyen con este alambre miren yo voy a usar este calibre que es 24 si ustedes pueden pueden usar el 26 y pueden usar también el 22 de esta marca voy a utilizar los cristales número 4 y esta argolla, esta argolla es mediana es laminada y mide como 28 milímetros pero eso ya depende de ustedes qué tamaño quieren darle a su argolla y qué dimensión y qué tamaño, como les acabo de decir, quieren darle su argolla y qué decoración quieren ponerle yo simplemente le voy a enseñar cómo se hace, cómo yo sé hacer esto y voy a utilizar aproximadamente, aquí ya tengo cortada, miren ya tengo cortado, previamente cortado el alambre este yo voy a utilizar 19 centímetros de alambre la argolla dije que media 28, ¿verdad? 28 milímetros entonces yo tengo 19 centímetros de alambre aquí para medirlo por centímetro yo cogí un centímetro de esto y lo medí, medí 18 18 centímetros de alambre miren esto traten cuando ustedes lo vayan, vayan a trabajar con el alambre no maltratar su alambre porque si lo maltratan cuando, cuando tengamos, porque es un alambre flexible él después se va a arrugar, se va a maltratar y cuando tengamos que darle la vuelta y tengamos que trabajar con él, puede ser que se rompa. Así que por favor, trátenlo con cuidado. Entonces yo voy a poner esto por aquí para empezar. Bien chicas, miren, para empezar lo que vamos a hacer es, miren, ustedes se fijan en esta apertura, en esta parte de aquí de la argolla, lo que primero vamos a hacer vamos a desenganchar nuestra, nuestra argolla. Y en esta parte que está aquí, vamos a poner, miren, aquí, vamos a tratar de poner nuestro hilo que se enganche de esta parte, de nuestro alambre, que se enganche de esta parte. ¿Por qué? Porque eso va a ser como en forma de soporte, porque si, lo, si ponemos el alambre directamente sobre la argolla, la el alambre se va a balancear y, se va, y va a moverse, entonces no queremos eso. Miren lo que vamos a hacer es esto. Vamos a tra hacer tratar de hacerlo despacio para que ustedes puedan verlo. Lo que yo estoy haciendo. ¿Sí? Al, al principio siempre le, le he dicho que todo es todo es un poco tedioso, ¿verdad? Entonces, miren, con mi mano yo voy a hacer esto. ¿Ven? ¿Sí? Como el alambre es flexible, yo lo voy a agarrar aquí. Y voy a hacer esto. y se va a ver un poco mis manos ¿verdad? el alambre es un poco flexible y voy a hacer un poquito de presión para hacer como en forma de un nudo entonces yo voy a tomar las pinzas pero sigo agarrando mi alambre lo estoy haciendo de manera de manera de la forma que yo les hace seguimos miren aquí se me un poquito siempre haciendo un poquito de presión sin maltratar su argolla claro está Con, yo estoy usando la pinza aplanadora para también aplanar el alambre y que no quede ningún resíduo ninguna pollita que pueda maltratar o, o pueda cortar nuestra oreja miren ahí ya yo le di dos vueltas ahora yo me voy a, yo voy a hacer esto yo voy a dar dos vueltas más para colocarme aquí vamos a, eso para, vamos a poner eso para atrás miren ven y ese será el inicio de ese es el inicio de donde nosotros pusimos nuestro alambre para empezar a trabajar con los cristales vamos a poner nuestras, nuestras pinzas de este lado porque ahora vamos a trabajar con los cristales y el alambre siempre recuerda hacerle hacia su alambre por si acaso maltrata por algún lado como es un alambre flexible puede tomar su forma otra vez entonces yo voy a poner esto aquí como estamos trabajando con mucho alambre con un buen poco de alambre yo voy a hacer esto yo voy a tomar dos cristales yo lo voy a hacer así paso por paso para que ustedes lo puedan ver hay personas que llenan todo, todo el, el, el alambre de cristales y entonces lo que le van haciendo es dando vueltas yo lo hago así, de esta manera, porque lo hago despacio, miren, yo voy a, miren, yo puse los dos cristales, aquí, y lo voy a llevar hasta este extremo, y voy a hacer esto, vamos a ver si la cámara me ayuda, miren, y vamos a colocar los cristales de esta forma, voy a pasar mi alambre a través de la argolla, recuerden de no maltratar su alambre y con este dedo lo voy a alar y voy a apretar siempre agarrando aquí para que los cristales queden de esta forma y este sea su línea, miren, para que yo quede totalmente en una sola dirección lo pueden ver así, lo voy a pasar y a esto se le va a dar dos vueltas Siempre el principio es un poco tedioso, no lo voy a negar, miren, una, dos, paso otra vez, dos vueltas. Aquí me quedo nuevamente, aquí mi, mi alambre está un poquito maltratado, pero yo le voy a hacer así para que se arregle. ¿Ven? Ese es el principio, aquí, ahí, lo pueden ver, Miren ahí. Ahora vamos a seguir con la misma secuencia. Dos cristales más. Bien, aquí yo voy a tomar dos cristales otra vez. Como dos cristales, aquí está mi argolla. Lo llevo hacia abajo, hacia o sea, la parte de abajo. Voy a hacer lo mismo. A, a, miren. Hago lo mismo que me queden la misma, que los cristales que yo ponga me queden en la misma dirección. Siempre con un poquito de fuerza, pero con amor, ¿verdad? Para que ni la argolla, ni la argolla, ni el alambre se maltrate. Entonces ahora, como ya yo tengo un poquito el control de esto, aquí está mi primera vuelta, mi segunda, otra vez, ¿ven? cómo el alambre entra hacia los cristales verdad aquí vamos a poner dos cristales más y esto lo vamos a hacer todo toda la argolla estoy tomando dos cristales más Miren. lo voy a hacer de nuevo otra vez ¿Ven? Coloquen sus cristales, que vayan en la misma línea, háganlo despacio, usen sus manos, no tengan miedo de que el alambre, y siempre apretando, una, dos, vueltas. ven, utilicen sus manos, como les, dije, les comenté okay, me faltó la segunda vuelta y eso lo vamos a hacer todo en la, todo con la argolla utilicen sus manos, como les comenté, para que puedan ayudarse por eso usamos este calibre de, este calibre de alambre este grosor del alambre para que sea un alambre que sea manejable y que ustedes lo puedan manejar miren, ven como queda en el argolla, miren como queda, miren qué belleza, miren a esto ustedes pueden hacer miles y miles de cosas con ello de diferentes diseños pueden trabajarlo también poniéndole silla ya al final o pueden trabajarlo también poniéndole silla junto con los dos cristales aquí como, le, aquí como les comentaba Bien, ahí pueden ponerle pueden ponerle dos cristales y una mozasilla para que la mozasilla quede en el medio todo depende de la imaginación y la creatividad que usted tenga entonces vamos a seguir con esto, porque tengo que enseñarle dónde debemos de parar. hacemos lo mismo. Una y dos. Aquí. Y siempre, como le dije recuerden que utilicen sus manos. Chicas, ya saben sigan en nuestras redes, el rincón de Rosy sigan nuestro canal suscríbanse por favor denle un dedito para arriba al video, compartan nuestros videos. miren qué chulo, miren qué lindas quedan son muy fáciles de hacer después que ustedes, ustedes aprendan a hacerla sé que van a hacer muchas y me la van a mandar espero que me envíen sus fotos de los accesorios que están haciendo, ya ve algunas me han mandado sus fotos y me encantan, de verdad que sí. Hay algunas que han hecho que han hecho cosas hermosas. Okay, yo sigo tomando los cristales y seguimos dando vuelta, y colocando los cristales donde van para que queden en la misma línea. Si ustedes ven que yo sé, se. se, se se mueven lo que tienen que hacer es simplemente es moverlo con las manos empujarlo con sus dedos y darle la forma ¿Sí? así yo espero que este video les sirva de sirva muchas espero también que puedan aprender con este hacer este esta hermosa arete esta macia argolla vamos a ponerle así argolla con cristales y alambre. Entonces yo voy a seguir aquí, seguimos dándole vuelta y colocando los cristales. Esta es mi forma de hacerla, Yo siento que para mí es mucho más fácil hacerla así. Hay algunas personas, como les comenté, que la hacen de diferente forma. vamos hasta abajo y seguimos bien chicas miren ya adelanté un poquito pero vamos a seguir aquí para que ustedes puedan verlo siempre eh, me gusta tomar mucho o sea no mucho me gusta tomar el alambre suficiente para que después porque esto se le da a esto le damos muchas vueltas después no tengamos que eh, Amarrar de nuevo o colocar más alambre, y cuando tengamos ya el terminado, que no nos falte, mejor que nos sobra un poquito de alambre. Simplemente, si me salgo un de la cámara, yo simplemente estoy haciendo lo mismo, porque estos pasos son repetitivos desde que iniciamos hasta el final. Si ustedes ven que sus cristales no están cayendo en el mismo orden simplemente lo que tienen que hacer es volver a, a, a, a darle vuelta quitar lentamente ¿verdad? y ponerlo en su lugar otra vez aquí okay, estamos casi terminando por eso le dije que lo vamos a hacer lo íbamos a hacer paso a paso para que ustedes vean en la parte que se tiene que detener porque no lo podemos llevar hasta el final miren. ven le damos las últimas dos vueltas miren lo que le comenté ven aquí está nuestro terminado no podemos llevarlo hasta el final nos quedamos hasta aquí para que esto cuando tengamos que enganchar nuestra argolla, el cristal no toque con esto y la argolla pueda cerrar y tampoco que moleste a la hora de ponerse la argolla. Bien, qué bello, me gusta ese color amarillo. Me encanta ese color. Es un color amarillo de como yo Yo espero que a ustedes les guste mucho ese, este video y esta práctica. La hice pensando eh, precisamente en ustedes porque les he mostrado mucho. Lo que decía la argolla con cómo decorar la argolla en, en hilo, y ahora le voy a enseñar cómo hacer esta en alambre. Como les dije al principio, no soy una experta en alambrismo, simplemente estoy mostrando lo poco que yo sé. Entonces, miren, aquí vamos a terminar. ¿bien? Vamos a hacer esto aquí ya terminamos aquí ya terminamos entonces aquí yo voy a dar dos vueltas ¿okay? voy a entrarme por este cristal que está aquí ¿Miren? y voy a empujar esto es simplemente para yo reforzarlo ¿okay? siempre hablando su alambre porque miren miren esto que está aquí este patrón tiene que quedar igual, desde el principio hasta el final, no puede quedar ni más grande ni más alto. Miren, no puede quedar con fisuras ni pueden quedar más alto. Entonces, para que esto se vea bien, tiene que tener tiene que llevar el mismo. Miren, tiene que llevar el mismo patrón. Entonces, aquí estamos cerca en el final. Miren yo le di una vuelta voy a entrar otra vez nuevamente aquí y voy a seguir dando vueltas yo me voy a quedar de este lado de esta parte de arriba y voy a tomar mi pinza de corte y voy a hacer esto voy a agarrar aquí para que eso no salga volando y, y pueda hacer que se clave mi ojo y como por eso lo voy a asegurar hago esto lo pongo aquí y con esta pinza que es aplanadora. Voy a terminar. Voy a usar esto para acá. Seguimos dando vuelta hasta llegar hasta esta parte de arriba. Aquí. Y con la pinza que es aplanadora. Así mismo. Lo voy a aplanar para que no me vaya a pinchar aquí le vamos a hacer un poquito de presión porque nuestra aguja se abrió un poquito y vamos a abrirlo un poquito aquí para que pueda entrar Listo. ¿Ven? miren qué belleza se hace sumamente rápido, eh, no es complicado, simplemente eh, traten de manejar muy bien lo que es el, el alambre. Miren, se hizo sumamente rápido. No utilizamos tantos materiales. Miren qué poquito alambre se, se desperdició. Y utilizamos nuestras pinzas. Recuerden usar el grosor de su alambre de. Eh, el grosor de alambre de su preferencia o el calibre de su alambre de su preferencia. Este es un poquito eh, muy manejable, este alambre. Miren, y ya está lista nuestra argolla. Y nuestra argolla que estaba ahí en nuestro joyero o en nuestro baúl de, de los accesorios tiene un toque diferente. Esto es, una, esto es una forma prácticamente de reciclar y darle un, un uso diferente o adornar nuestra argolla que tienen tanto tiempo ahí que quizás no las no, queremos hacer algo diferente pero no sabemos cómo, cómo hacerle algo a, a las argollas pues chicas la dejo espero que este vídeo les sirva mucho síganos en nuestro canal de rincón de rosy síganos en nuestras redes den dedito hacia arriba y nos vemos pronto la más argollas decoradas en cristales y alambres espero que les guste, bye